Ante todo, mostrarnos comprensivos y tranquilos, y transmitir seguridad. Las distracciones son muy útiles para controlar comportamientos inadecuados. Conviene ignorar la actitud si sospechamos que lo hace para llamar nuestra atención, porque solo agravaríamos la situación. Si a la agitación se suman síntomas de confusión o taquicardia, debe saberlo el médico. El médico debe evaluar la medicación que toma y nosotros las sustancias que pueden estar empeorando los síntomas como la cafeína, el azúcar, el alcohol y otros estimulantes. La agitación puede deberse a una necesidad, en cuyo caso habrá que valorar si la podemos satisfacer. ¿Está incómodo con la ropa?, ¿tiene calor o frío?, ¿hay mucho ruido, desorden, demasiadas personas? Hay que velar porque el ambiente sea relajado, con estímulos gratificantes y efectuosos. Tan importante es un nivel de actividad adecuado como un descanso suficiente y reparador. Para dormir bien, nada como hacer ejercicio físico, eso sí, suficientemente alejado de las horas de sueño para mantener unas rutinas diarias apropiadas.